Hola gente, hoy les traigo un nuevo truco Es cómo volver a publicar los videos de una página de Facebook a otra sin necesidad de descargarlos Muy bien Primero nos vamos al Creator Studio O oh, si quieren ir directamente de, de a busaines.facebook.com y les aparecerá directamente Después nos vamos a publicado videos Y nos vamos a cualquier al video que queramos publicar Voy a estar un momento aquí en lo que busco un video que se adapte a la temática de la otra página muy bien ya está aquí está un video publicado en septiembre bien todo lo que tengo que hacer es me voy a editar publicación después me voy a distribución y me voy a la opción permitir que otras páginas lo usen, ojo para esto tienen que tener tienen que tener la administración de las dos páginas en las que están por eso están en el Creator Studio bueno, Guardar. Y listo, ya está. Cuando suben un video puede que, o, que les aparezca la opción de publicación cruzada. Aquí se van a biblioteca de contenido, aquí dice videos para publicación cruzada. Esas son historias que tal vez de la otra página hicieron la opción de publicación cruzada. Y ahora se van, seleccionan la otra página y ponen view. Aquí no aparece, no aparece, solo aparecen los videos de publicación que usé anterior. Así que recargaremos la página. Esperaremos un minuto y volveremos a recargar. Aquí está, lo ven. Ya ha aparecido el video de Memes by Biblio. max 929. Ahora solo hacemos clic aquí. Y podemos crear publicación con este video. Aquí está, aquí le podemos editar la la descripción, editar el título ponerle alguna etiqueta, en general se mantendrá la misma eh, del video anterior por, por y ponemos siguiente aquí podemos seleccionar si se si programarle para algún tiempo publicarle ahora mismo, guardarle como borrador si queremos que inserte, como video secreto y si ya todo está bien lo ponemos en publicar Bien, ahora el video se está procesando, se está resubiendo o se tomando una copia de respaldo. Y ahora regresamos a... Ahora nos vamos al público, ojo que estamos ahora en la otra página y como podemos ver ya se ha subido el video. Podemos... Ok. Ahora si sí, nos vamos a la, a la página que hemos subido aquí nos dan aquí aparece aquí está subido nos vamos al videos y ahí está el vídeo subido perfectamente muchas gracias